Bienvenidos a este Harry Potter, por fin, este Harry Potter y la cámara secreta ya Esta segunda entrega y bueno, tengo muchas ganas de jugarlo Pues vamos a ver, este es el segundo año de Hogwarts Y bueno, vas a ver un juego totalmente diferente al, al primero Y con muchas más cosas, muchas más novedades eh, Muchas cosas diferentes que hacer, que ya no me acuerdo de ellas Solo me acuerdo del coche volador, que no me acuerdo qué hacía y me acuerdo simplemente de un, un minijuego que hice hace bastantes años, bastante tiempo cuando jugué a la Cámara Set de los Secretos. Y era, pues eso, la casa de los Weasley, pero no me acuerdo qué hacía, era como tirar algo o algo así Y del castillo. No me acuerdo de nada, entonces vamos a jugarlo y lo vamos comentando a ver qué os parece, ¿vale? Entonces eh, vamos poniendo el idioma y lo empezamos, a ver qué tal. Yo me callo ya. Así guardarás tu evolución automáticamente, ¿autoguardado o cargar? Pues sí, me quedo con eso, me quedo con autoguardado cargar, cuando veas este dibujo, si ¿sí, tu partida se ha autoguardado, perfecto, ya, ya esto es diferente, pues ya no tienes que guardar tanto, ya, ya estaba el autoguardado aquí, a partir de esta saga, y bueno, pues ahora creamos el bloque y ya automáticamente se nos autoguarda la partida. Aquí empezó a crearse, la verdad, el guardado nos ayudó bastante y guardar continuamente. Mínimamente aquí. A ver qué tal. Ahí empezamos. El primer año de Harry Potter en el colegio Hogwarts de magia y hechicería estuvo lleno de emociones. Junto con sus amigos Ron Wesley y Hermione Granger... ...Harry derrotó a Lord Voldemort... ...el brujo más perverso de todos los tiempos. Sin embargo ahora Harry se encuentra de nuevo... ...en el número 4 de Private Drive. Pasa mucho tiempo encerrado en su habitación... ...y aunque es mago... ...no puede escapar... ...porque no le está permitido hacer magia en vacaciones. Una noche... Hacia finales de verano, apareció Dobby, un elfo doméstico. Dobby advirtió a Harry para que no volviera a Hogwarts. ¡Harry Potter no debe volver a Hogwarts! Si lo hace, estará en peligro de muerte. ¡Hay una conspiración para que sucedan cosas terribles, Harry Potter! Dobby desapareció. Y poco después, llegó Ron Wesley con sus hermanos, Fred y George, para rescatar a Harry en un Ford Anglia volador. Harry les contó lo de la advertencia de Dobby. Qué raro. Creo que alguien ha mandado al bueno de Dobby para gastarte una broma. ¿Hay alguien en el colegio que tenga algo contra ti? Draco Malfoy. ¡Draco Malfoy! Por fin aterrizaron en la madriguera, la casa de los Wesley. ¡Hemos llegado! Molly Wesley, la madre de Ron, Cruzó el jardín y fue hacia ellos. No parecía muy contenta. Las camas vacías, ni una nota. El coche no estaba y casi me muero del susto. La señora Wesley siguió regañándolos durante un buen rato, antes de girarse hacia Harry. Me alegro mucho de verte, Harry, cielo. Ronald Wesley, creí que te había dicho que hicieras que ese espíritu deje de montar semejante escándalo. ¡Sigue tirando las cañerías por el suelo del ático! ¡Me está volviendo loca! Harry. y se fueron y aquí empieza la historia la verdad es que esta voz en off es impresionante no sabía, creí que era con musiquita y tal como la primera pero no sabía que era en off sin ninguna, sin ninguna melodía y tal Como el uno me, me impresionó mucho y madre mía uff, cojo recuerdos a la casa de los Weasley, la, madri la madriguera Empezamos aquí O oh, aquí empieza todo Hola Harry, bienvenido a mi casa No es gran cosa, me parece estupendo Gracias Harry, se llama la madriguera Vamos Harry, si el espíritu ha vuelto a cerrar la puerta del ático Tenemos que buscar otra forma de entrar Mi padre ha puesto unos cuantos cajones en el jardín. ¿Por qué no nos subimos encima para llegar al tejado? Y desde allí, abrir la ventana del ático. Como has estado tanto tiempo encerrado en la casa de los Dazzleys, puedes practicar tu maleficio rechazo con los cajones. Y recuerda que tienes que pulsar X para lanzar. Maleficio rechazo, sí. Vale, pues aquí estamos. Aquí tenemos las rageas. Ya cambió todo esto. Y el menú, pues bueno, el menú es diferente porque las... Ahora, no hay, de, no hay grajear de cada color, aunque no tiene el castillo, salen a nuestra izquierda y bueno, cromos 24 para que veáis todos los que hay, que ahora sí que hay cromos y los puntos de la casa de Gryffindor, que aún no hemos llegado, así que bueno, vamos a seguir. Y vamos a practicar el... pues esto? Y el paisaje, vas a practicar el maleficio rechazo. A ver, con las cajas. A ver, ¿qué pasa? intenta lanzar un flipendo a los cajones con tu maleficio rechazo. Que no se te olvide pulsar X para lanzarlo. Vale, muy bien. Pues vamos a practicar. Vale, esto me imagino, claro. Pues hay que empujar para allá. ¡Flipendo! ¡Bien, Harry! ¡Ahora el otro! Vendo. Ronald Wesley, creí que te había dicho que hicieras que ese espíritu deje de montar semejante escándalo. ¡Sigue tirando las cañerías por el suelo del ático! ¡Me está volviendo loca! ¡Vaya, mi madre está enfadada! ¡Será mejor darle esquinaz. ¡Vamos a subirnos por el tejado y entramos por la ventana del ático! ¡Mira y sígueme, Harry! Para subirte a un cajón... ...tienes que ponerte junto a él y pulsar arriba con el botón de dirección. Perfecto. Vale, te toca, Harry. Acércate al cajón pequeño para subirte y luego corre hacia el borde para saltar automáticamente. Vale, perfecto. Pues vamos allá. Subimos aquí. Las gallinas me imagino que no las necesito para nada. Voy a investigarlas. No creo, que, no creo que las necesite, ¿eh? No, no las necesito. Las despellejo, pero no hago nada con ellas. Vale, me voy a meter aquí. Voy a saltar aquí. Saltamos a esta caja. Y saltamos al látigo. Bueno, de momento está bien Empezarse es sencillo Esto es sencillito Ahora nos se hace auto guardado Me parece que en este juego O oh, en el segundo creo que no había Puntos de guardado. Bueno, tenemos que hacer que el espíritu se calle No para de hacer ruido y tira las cañerías por el suelo Mi madre está de los nervios Usa el botón de dirección para mover el arco Intenta coger 60 cañerías antes de que caigan al suelo con gran estrépito. Vamos, Harry, manos a la obra. Okay. Tranquilidad. Ahora, chicos, quiero que desnomicéis el jardín. y con el señor Wesley. Está en el cobertizo con sus chismes no mágicos. Pues está hecho. Es un minujo así no muy, no muy difícil para empezar. Y bueno, está bien. Me ha gustado. Lo que os decía es que creo que en este juego ya, en la segunda entrega, no hay puntos, digamos, de guardado. Bien, vamos a buscar a mi padre. Vale, pues eso es lo que os decía. Que Creo que no hay puntos de guardado porque, como está lo guardado automático... El autoguardado, yo creo que en, este, en esta entrega ya no hay puntos de guardar, es decir, ya no vas a encontrar los libritos para guardar los típicos. Así que bueno, pues vamos allá. Se sí, sigue arriendo con cuadrado, los comandos son los mismos. Y vamos al jardín de los Weasley. Vamos a ver qué tal. Papá deja sus trastos por todas partes. Eso vuelve loca a mamá. Intenta golpear los barriles con un maleficio rechazo de máxima potencia para conseguir atravesar la puerta. Vale. Perfecto. Maleficio de rechazo. O sea que debo cargar, ¿no? Ah, mira, una grajea. Pues ya cogemos grajeas. Aquí son como de colorines, son mixtas. Para las los que son totalmente diferentes. Ahora nos salen verdes, son casi de todos los colores. mucho este por aquí. Ahora nos salen verdes. Esto mola porque te salen todos a la vez. Es un bastante beneficio. ¡Bendo! Buen lanzamiento, Le ayuda. Harry. Venga, vamos a buscar a papá. Ha ido bastante coges todas de una y no necesitas estar por un lado, luego por otro, se las entregas a PC y George y yo creo que ya está, tiene que ser así. Continuamos. Es que es mucho más sencillo todo en el 2. Diferente, diría yo. Y bueno, vamos a jugar un ratito y ahora ya pues terminaré. Mira, Ginny ha terminado en el campo de Pushkane. ¿Por qué no vas a hablar con ella? Últimamente está muy tímida. Me pregunto por qué. Voy a ver qué hace mi padre. Campo de Pushkane. Es la primera vez que lo escucho. Encantada de conocerte. Sí, Ginny. Solo estoy cuidando a nuestro Puff game para que Fred y George no lo utilicen de Bladgers para jugar al Quidditch. Lleva el path hacia los arbustos y se los comerá todos dejando al descubierto un montón de grajeas de todos los sabores que puedas recoger. Las grajeas se pueden usar para comprarles a Fred y George cromos de magos y brujas famosos. Vale. Ah, bien. Es si llevas al puff hacia los arbustos Se los comerá todos y encontrarás Cromos de magos y brujas famosos Cuando consigas un cromo de mago Colócalo en tu folio magi Pulsa el botón select y aparecerá El folio magi con todos los cromos de magos Que has conseguido hasta ahora Hay dos tipos de cromos de brujas Y magos famosos, los cromos de plata Y los cuatro cromos de oro especiales De los fundadores Vale, pues está perfecto Vamos a lucharla. Harry, un promo de magos y brujas famosos Félix, Summerby. Será mejor que encuentres a Ron, Harry, creo que sí ha ido a ver a papá, es por aquí ah, que me la gente, el bicho más? No, para. come, come. Está. Estaría todo ¡Tribendo! ¡Tribendo! Ahí, monada Es muy cerca de aquí, Harry Hasta luego Vale, genial Vamos a buscarles Ahí están Hola, Harry soy Arthur Wesley. Me gustaría saber si me ayudarías a desnomitar el jardín. Es muy fácil, pero vas a necesitar unos guantes para agarrar a los gnomos. Por desgracia los he puesto en algún lugar bajo todos estos chismes, pero no sé dónde exactamente. Usa el hechizo Wingardium Leviosa para encantar y mover esos chismes. Manteniendo pulsado el botón X... Haces levitar las piezas de una en una Muévelas con los botones de dirección Y pulsa triángulo para dejarlas caer sobre las piedras para que se rompan Vale, okay. ¿Te importaría encantarlos y tirarlos sobre las piedras? A ver si encontramos los guantes Estoy seguro de que los dejé por aquí Muy bien ¡Wicardium Leviosa Muy bien, Harry. Sigue así. Wingardium Leviosa. Muy bien, Harry. Pues tiene que estar aquí. Wingardium Leviosa. Muy bien, Harry. Estupendo. Has encontrado los guantes para desnomizar. Aquí están. Gracias por ayudar a mi padre, Harry. De paso, has aprendido a encantar objetos. Seguro que te vienen bien, Harry. Cuanto antes desnomicemos el jardín, antes podremos irnos a dormir. Estoy agotado tengo que ir supuestamente sentir mejor me ¿no? Porque aquí no se puede hacer nada. No puedo pasar jardines. Ya no me acordaba de la madriguera, tío. Te recuerdo. No, no sé si llegué, la verdad... No sé si el juego, la verdad, llegué a jugarle, que yo creo que no le jugué ni un por ciento de lo que estoy jugando ahora, o no me acuerdo. Y hijo, son muchos recuerdos Ha llegado el momento de hacer buen uso de esos guantes para desnomizar Mi madre quiere que lancemos los gnomos por encima de la valla Al campo donde mi padre tiene los chismes no mágicos Para lanzar un gnomo tienes que coger carrerilla Pusa el botón cuadrado todo lo rápido que puedas para ganar velocidad Cuando oh. llegues a la valla empieza a dar vueltas Pusa el triángulo cuando quieras lanzar al gnomo ...te llevas puntos por distancia y por dar a los blancos. Ah, sí, me acuerdo. Me acuerdo de algo de esto, sí. ¡En, aquel, en, aquel, en aquel! el ¡En el ¡En para lanzar! <risa> ah, 65. Vale, creo que ya lo he pillado. Félix, Sumerby, inventor de los encantamientos estimulantes. No puedo. Félix. <risa> ah, <vale>. ¡Magnífico, brillantísima! <Mr. risa> <Mr. risa> 350 de oro, perfecto. El mejor lanzamiento. 300, llegó a 400 y 375. Qué bueno. El otro, vamos a por otro. No pasa nada, Lo vamos a intentarlo No sé si lo he hecho bien, porque no llega a la puntuación. Vamos, me he quedado ahí. Pero bueno, tampoco me acuerdo. ¿eh? Pero bueno. lo de Hola, demás cosas ¿os bien. apetece un duelo de magos? ¿Un duelo de magos? No me digas que nunca has participado en un duelo de magos. Tienes mucho que aprender, Harry. ¿Es peligroso? Por supuesto que no. Bueno, casi nunca lo es. ¿Qué tal nos sale ahora? El duelo de los A ver, batirse en duelo es muy fácil, solo tienes que intentar dar a tu oponente con un maleficio rechazo. Cada vez que le das estás más cerca de desarmarlo. No olvides que para lanzar maleficios rechazo potentes tienes que mantener pulsado el botón X y soltarlo. No te preocupes, Harry. Fred te lo va a poner fácil esta vez. Muy bien. Que comience el duelo. Muy bien. ¿Preparados? Adelante. Empieza el duelo. El va a tener que estar alerta esta tarde. ¡Ah! Porque Fred No se lo pierdan, este duelo pasará a la historia. Mala. ¿Preparados? Empieza el duelo. Comienza el duelo con Fred poniéndose rápidamente a la cabeza. Hoy, el joven Harry ha demostrado tener gran entereza Ha ganado el segundo asalto y ha empatado el concurso Uf, es Preparados Empieza el duelo Empieza el duelo con Fred rápidamente a la cabeza ¡Expellirmus! ¡Au! ¡Qué buena! ¡Buenísima! Hemos eh. perdido un duelo, está bien. Muy bien, Harry. Vamos a volver a hacerlo, pero esta vez con maleficios especiales. Vale. Buena idea, Fred. ¿Ves ese televisor? ¿Ves cómo brilla? Eso quiere decir que tiene un maleficio especial dentro. Para obtenerlo, tendrás que obligarme a dar al televisor con uno de mis maleficios. Ajá. Entonces aparecerá una esfera sobre la que podrás pasar para recogerla. Todo lo que brille como el televisor tiene un maleficio especial dentro, así que recuerda buscar cosas brillantes. Muy bien. Uy, se me había olvidado decírtelo. Los maleficios especiales solo se pueden lanzar con el botón círculo. Es importante. Vamos a probarlo. Muy bien. Ok. ¿Preparados? ¡Empieza el duelo! ¡Au! Harry, has ganado el primer asalto Muy buena Ahí está Segundo asalto ¿Preparados? Empieza el duelo ¡Ah! ¡No se lo pierdan! ¡Este duelo pasará a la historia! ¡Au! Expelliarmus ah. Vaya, miren eso Lo llevas en la sangre, Harry No, por ahí no Ha estado bien Tiene, tiene su dificultad, la verdad eh. Con los hechizos ahí Con el cuadrado la verdad es que tiene su dificultad sí. no, no, no ha sido sencillo vamos. Harry, tenemos que ir a encontrar a Ginny Toda la familia está esperándola Para ir al Callejón Dayagon a comprar las cosas del colegio Que cada uno busca por un lado Por cierto, ten cuidado con los chismes no mágicos de mi padre Si te encuentras alguno, usa el Maleficio Rechazo O el Wingardium Leviosa para defenderte si te encuentras un poco bajo de forma, recuerda que las ranas de chocolate son excelentes para recobrar energía No las pierdas de vista Bueno, dividámonos Yo me voy por aquí, hasta luego Harry, buena suerte Vale, bueno, pues ya tenemos ahí el cromo Creo que lo podemos ver aquí No se podría ver Aquí Félix Sumerby Inventor de los encantamientos estimulantes Boletín de notas Félix Sumerby Félix sí. ah. Vale, pues nada porque... Vendo. Mira, una gea. O dos bueno, pues yo creo que chicos que lo vamos a dejar por aquí, después de la bienvenida, ¿eh? de llegar a la madriguera de los Weasley. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!